El viernes 12 de mayo de 2017, un programa malicioso de tipo ransomware conocido como WannaCry desencadenó un ciberataque a escala mundial. WannaCry aprovechó una vulnerabilidad del sistema operativo para, según estimaciones de Europol la Oficina Europea de Policía, infectar alrededor de 200.000 equipos situados en 150 países. Algunos de ellos en instituciones particularmente sensibles, como hospitales pertenecientes al Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, o algunos situados en Eslovaquia e Indonesia. Aquel día, surgieron varias preguntas, algunas de ellas dignas de provocar una reflexión colectiva. ¿Qué es un ransomware o programa secuestrador? ¿Cómo puede infectar tantos dispositivos y tan rápidamente? ¿Cómo es posible que alcanzara a tal cantidad de equipos, aprovechando una vulnerabilidad del sistema operativo, cuando la compañía ya había informado del problema y había distribuido dos meses antes un parche de seguridad mediante una actualización gratuita que lo solucionaba? Haber tomado la simple precaución de seguir las recomendaciones del desarrollador mediante la realización de una sencilla actualización de seguridad, habría evitado el contagio de todos y cada uno de esos cientos de miles de equipos y las indeseables consecuencias derivadas de la infección. En los últimos tiempos, la familia del malware ha crecido y se ha diversificado y es recomendable que nos hagamos conscientes de los riesgos que nos enfrentamos. Para ello, es conveniente conocer los principales tipos de programas maliciosos, las amenazas que suponen, las consecuencias derivadas de la infección por cada uno de ellos y los métodos de protección más específicos. Mi nombre es María Brea y te doy la bienvenida a esta experiencia de aprendizaje y en línea del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, que lleva por título Tipos de malware, riesgos y protección específica. Soy especialista en Educación, Comunicación y Cultura en Red y te voy a acompañar a lo largo de este curso que te permite irá a conocer los diferentes tipos de programas maliciosos y las principales vías de infección de cada uno de ellos, comprender los riesgos que presentan para la seguridad de nuestros dispositivos y de los contenidos digitales propios que albergan y definir las medidas de protección más específicas.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 Durante el desarrollo del curso hablaremos de virus, troyanos y gusanos, analizaremos el funcionamiento de los programas espía o spyware y del adware intrusivo que invade nuestras pantallas llenándolas las de publicidad no solicitada. Y por supuesto de los ransomware o programas de secuestro, capaces de bloquear por completo un dispositivo impidiendo que el usuario pueda acceder a su información o interactuar siquiera con el equipo y de solicitar el pago de un rescate a cambio de la clave que permita desencriptar los archivos.